¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a solucionar situaciones, problemas reales que se puedan modelar a través de expresiones aritméticas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Comparar las propiedades, relaciones y operaciones de los conjuntos numéricos en diferentes contextos. Resolver problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números a saber. Ley uniforme, ley de monotonía, adición, sustracción multiplicación, división y potenciación Modelar situaciones reales a través de expresiones aritméticas Plantear soluciones a situaciones problemas que se puedan modelar con expresiones aritméticas Diferenciar entre racionales e irracionales, analizando las representaciones decimales de los números reales Interpretar procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de los conjuntos numéricos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 cuando nos montamos a un bus con un billete de mil pesos o cuando pagamos el tiquete del metro con mil pesos. La rama de las matemáticas que estudia las propiedades, operaciones y aplicaciones de los conjuntos numéricos es la aritmética. Además, otras ramas de las matemáticas y otras ciencias, como por ejemplo el álgebra, se apoyan en las propiedades y operaciones de la aritmética. Se hace fundamental entonces que se apropie de todas las herramientas que la aritmética le aporta en la solución de situaciones problemas reales.